Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están, gente? Bienvenidos, hola a todos, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches vamos a esperar que entre eh, la gente a la transmisión. Saludos, Luciano. ¿Cómo estás? Guillermo Hernández, Tavo Alcindo, bienvenido. Saludos, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Ochit, Ana, Tutoriales, Agustín, Ángela, Reguín, Carlos Enrique Núñez, buenas noches. Gracias a Ubaldo Delgado también por estar acá. Gracias a Alberto Salas, a Awitz, la manzana de la verdad y la sabiduría a Estrella de Bastida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Shot Good Alien, bienvenido. A Manuel Olivares, gracias. A Guillermo Canuto, a Salazar Martínez, a The Crazy Cat. Dice Oxlack, tengo un video. De hecho, te mandé un mensaje en tu video anterior. Grabé un ovni o no sé si sea una bruja. Dice The Crazy Cat. Ahorita revisamos el WhatsApp para ver las cosas que me ha mandado al correo. Buenas noches. Bueno, primero darle la, bien la bienvenida. Eh, hoy es, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es martes? ¿O es lunes? Es lunes, ¿no? De veras, sí, sí, estamos en YouTube, estamos en YouTube y en Facebook también. También estoy en YouNow y estoy en TikTok, bienvenidos. No me siento bien, saludos, ya esté mejor tus transmisión. Saludos, buenas noches. Lizzie Martínez, yo tampoco no me siento muy bien, Lizzie. Tengo como gripa, pasa que hace bastante frío donde vivo. Mucho, mucho frío y todos los días es un batallar con el frío. Entonces también me siento un poquito mal, por eso estoy inhalando alcohol para que se me descongestione la nariz. Manuel Olivares, gracias por esos 25 pesotes. Mira, así hasta me voy curando mejor. Gracias Manuel Olivares por ese apoyo de la super etiqueta en YouTube. Ahí está, gracias. ¿Cómo puedo mandar videos? Se me ocurrió por las 8.45. Pues, eh, mi WhatsApp, mándamelo a mi WhatsApp. ¿Cuántos millones de pesos ganas? Dice Manuel Auditore. Yo creo que Emanuel ha de, ha de... vivir en Colombia. Porque, pues, allá sí, sí... Pues, la gente que gana... Gana bien, gana en millones. Pero en México, no. En México, pues, a, a algunos algunos miles no, no no se ganan millones una gente normal pues gana hasta cientos cuando vienes a Perú historia de la casa matositas te puede interesar en Lima Ox cuando a Marclu a ah, invader el free fire ya ya este ya ha hablado sobre los videos de Omar el del extraterrestre incluso hice por ahí una una desmentida eh, o al menos mi opinión, de que no sea, de que pues fue montado eso del extraterrestre. Pero de ese video en adelante, ese video es muy importante para, para Omar. Es Omar es un explorador paranormal con el que tengo, este, tenía una amistad, pero igual no tengo ningún problema con él. No nos hablamos, pero tampoco... Eh, tengo algún problema con él ni él conmigo Pero a partir de ese video del extraterrestre que él mostró en una de sus transmisiones Ha venido haciendo videos todos los días En donde ya aparecen brujas, aparecen duendes Se eh, posesiona a uno de sus compañeros Y varias cosas así extraordinarias, ¿no? El día de ayer o antier eh, salió un video donde, donde encuentran un demonio, una, una persona que se veía como descarnada y la graban. Eh, yo solamente quiero decir que Omar tenía mucho tiempo, o tiene, tiene bastantes años haciendo transmisiones, y es muy curioso que en todos esos años haya tenido algunos momentos interesantes, y que de la noche a la mañana ya grabó, ya grabó un extraterrestre, un demonio, al diablo, a unos duendes, a las brujas, se peleó con otras brujas, se tomó sangre de, de un niño, eh, se posesionó uno de sus amigos, eh, eh, y dos veces se posicionó me parece, etcétera, todo como en 10 días, ¿no? Entonces increíble cómo, cómo ha cambiado su contenido y se nota, se nota que, que esto ya está haciendo, pues más el show en lugar de hacerlo real, está optando por hacerlo un show, como el payaso de Toledo. Incluso he estado viendo sus comentarios en donde la gente le menciona que está haciendo lo mismo que el payaso de Toledo, porque el payaso de Toledo tiene hasta 40 mil, 40 mil. En la transmisión, 40.000 mil personas viéndolo en cada transmisión, o sea, es muchísimo, 40.000 mil personas viendo sus transmisiones del payaso, pero obviamente el payaso se ha ganado a esos 40 mil personas pues engañando a la gente porque pues todas sus transmisiones son, son falsas, eh, donde se pelean, donde los asaltan, donde encuentran brujas, donde de todo lo mismo, ¿no? Y entonces creo, y es lo que les había mencionado, que, que eso iba a pasar que conforme fuera avanzando el tiempo la gente se iba a estar aburriendo ya con que no encontrara nada o, que, o con que otros estuvieran encontrando cosas eh, tan impresionantes entonces Omar creo que se ha lanzado por esa parte de, de hacer exploraciones paranormales show y eso es lo que estamos viendo porque incluso ya ni borra sus, sus comentarios la gente ya le dice que todo es falso que los decepcionó y todo y me parece que está optando por por tenerse por tener vistas y seguidores que, que se coman eso esas mentiras que de tener un prestigio y pues le puede resultar como al payaso de Toledo le resulta no 40 mil personas ven sus transmisiones pero el payaso de Toledo es bien claro y mucha gente lo sabe que hace sus transmisiones fake y así le va a pasar a, a cada uno de los exploradores paranormales que, que, que se vea rebasado por los otros compañeros y va a tener que seguir a, siguiendo la misma táctica de empezar a meter brujas y duendes y demonios y extraterrestres en las transmisiones. Me recuerda mucho el programa, había un, un programa de Carmelita Salinas para la gente que es de México. Carmelita Salinas tenía un, un programa en la televisión que se llamaba Hasta en las mejores familias. En ese programa se trataba de chismes, de pues, mentiras, ¿no? De que él me robó a mi marido y es el, es, es eh, la, la hija de mi hermana o cosas así. Y se peleaban ahí, eh, hacían su show en el escenario de que no, que yo, que tú, maldita vieja arrastrada, que no sé qué. Y de pronto pasaban la cámara a la gente, al público y recuerdo muy bien que de pronto en el público había a gente muy rarita de pronto había gente pues greñuda mugrosa pelones pelones o muy gordos etcétera muy raro el público y de pronto yo creo que eso llamó la atención del productor dijo y si ponemos y si ponemos un este un, una persona que esté deforme en el público y pusieron a personas deformes en el público y, y la cámara los tomaba bueno, tanto fue de que ponían personas como deformes o muy extravagantes en el público, que llegó el punto hasta que pusieron un extraterrestre en el, en el público. Ya había un extraterrestre ahí, nada que sí, opinando el extraterrestre, y bueno, después de ahí pasó que el hombre lobo, y pasó que la momia, y empezaron a meter, hacia pues el público se empezó a transformar en puros monstruos, en un programa de, se supone como de... Pleitos familiares y sociales. Entonces, así es lo que está sucediendo con los exploradores paranormales. Eh, gracias, a expedicionario del Urbex, que nos mandó 50 pesos argentinos. Dice: Hola, Oxlack, buenas noches. En la transmisión pasada te envié una foto de información sobre un supuesto avistamiento Omni que, que sucedió esta semana. Ahorita revisamos los WhatsApp y a lo mejor nos, nos muestran los videos estos de los que estoy hablando. Incluso incluso ahora Alberto del Arco se me hace, aquí mencionaron a Alberto del Arco, que dice el nuevo top show de Alberto del Arco, que es como los de Laura en América, Sí, incluso Alberto del Arco ya se me hace menos, imagínense, se me hace menos charlatán que, que los eh, nuevos exploradores paranormales, porque Alberto del Arco todavía no saca extraterrestres, todavía no saca demonios, todavía no se pelea con las brujas en los cerros, todavía no pasa eso, sigue con, se escucha un ruido, alguien se movió, tiraron una piedra, siento algo raro, está pesado el ambiente, y pues no pasa de ahí, hasta ese punto, charlatanesco el asunto, porque todos los sonidos y demás, lo hacen ahí, entre su producción y demás, pero no se ha aventado a arriesgarse, a, a sacar ya el demonio saliendo de abajo de un puente, ni, ni los duendes riéndose, ni las brujas peleándose, en una de las transmisiones de Omar creo que, creo que le quitaron una gallina a una bruja. O sea, les digo que todos estos programas me gustaría, eh, me gustaría, eh, ¿cómo se dice? Reaccionar a todos estos para que les fuera diciendo cada punto o hacernos preguntas en cada punto para que ustedes vean y, y, y tengan juicio sobre eso. Porque hay mucha gente también que los defiende y que dice, no, no, sí te creo. Yo sí lo creo, si no les gusta, váyanse de aquí, es verdad, es un demonio y cosas así. O sea, es gente, pues yo creo, o sea, lamentablemente es gente que no tiene mucha educación. Eh, me refiero al conocimiento, que, que no, no es muy letrada. Gracias, wit la manzana de terror, 20 pesotes. Gracias, Agüiz. un abrazo. Este mundo... Este, este planeta, esta, eh, pues en este tiempo la tecnología, el conocimiento y todo lo demás, pues lo tenemos al alcance y tenemos la oportunidad de, de transmitir, por ejemplo, de tener teléfonos inteligentes, de tener cámaras, de, de saber muchas cosas, precisamente por personas que, que se preguntaban el porqué de las cosas, que querían respuestas y que en épocas como el oscurantismo no se dejaron eh, engañar o que incluso fueron perseguidos en épocas del oscurantismo por decir verdades o por opinar cosas diferentes eh, gracias a todas estas personas que lucharon por decir la verdad por, por promover el conocimiento por indagar, por ser curiosos por experimentar es que nosotros tenemos una una modernidad con esta tecnología y, y, y vamos hacia un futuro más brillante, un futuro impensable, ¿no? Y lo que hacen estos estas personas en, con estos shows que son falsos, pues solamente es eh, adormilar, ¿no? Adormecer a la población más de lo que ya está. Hay mucha gente ignorante de M&MG, sí, mucha gente ignorante. Yo aquí les he dicho... Lo paranormal no, no, sea que, no es que yo diga toda la verdad sobre lo paranormal y demás, porque yo, lo que vengo yo explico explicar es parte del conocimiento de leer mucho, de las experiencias que se han tenido, de la recopilación de datos y de temas de, de, este, de este gremio, y, y nada más, ¿no? Damos opiniones, pero nunca andamos diciendo esto es verdadero, ¿no? Nunca andamos diciendo esto es verdadero como lo hacen estas personas de que encontraran demonios, brujas, duendes y dicen que es verdadero. Entonces eso no lo hemos hecho porque nos queda mucho la duda de que no, no, yo no tengo duda que a lo mejor se puedan encontrar cosas como esas. Tengo duda de esas evidencias que nos muestran porque no son personas que, que lo hayan encontrado grabado fortuitamente, sino son personas que todas las noches se dedican a eso y que obviamente eso les deja dinero, y pues entonces ya saben por dónde va la situación, por dónde van las cosas, ¿no? Con dinero, con dinero, eh, pues, hasta decir mentiras no, no pasa nada, o sea, prefieren eso. <coughs> eh, a, la gente que hace Urbex todavía, la gente que hace precisamente Urbex, pues está padre todavía porque... Pues solamente se meten a lugares que están abandonados, que están solitarios, y pues vive su experiencia. Y se pueden escuchar ruidos, se pueden tener una sensación de, de que está pesado en el ambiente, esas cosas, ese tipo de cosas está bien, ¿sí? Pero no forzar las cosas, ¿no? No meter audios, no meter actores, no, eh, no actuar. Fíjense. Hablando aquí, dice, yo, yo veo psicofonías con Dani Sánchez, pero no me pone a pensar por qué se junta con Mario Lara y Joshua Luke. Voy a decir algo. Mario, eh, Dani Sánchez es, es amigo. Gracias, Javier Alvarado. Por cinco dolarotes, mi hermano Javier Alvarado. Dani Sánchez es amigo, pero vean lo curioso que, que es esto. Dani Sánchez junto con Omar, Cruz, eh, Paco Medrano, me parece que es el otro, y otro otro explorador en Guanajuato, fueron a un cerro eh, y, y supuestamente grabaron unas brujas, una, una bruja de blanco, la bruja según, este incluso les estaba aventando piedras y todo, el video se hizo muy popular en Facebook, tuvo mucho alcance. Eh, eh, recuerdo que en esa transmisión, pues yo le hablaba bien Omar, yo no... Yo, yo, no, yo no fui invitado, ni fui requerido, ni, ni nada a esa exploración, pero recuerdo que en, ese, en esa transmisión, la bruja está como en, en una parte de arriba en el cerro, se ve como vestida de blanco, y todos los demás la lo están, lo están grabando desde abajo, y de pronto Omar se cae, o se ve la transmisión como se mueve y todo, cae y dice Omar, me, me aventó la bruja, o sea, como si le hubiera echado un poder, un poder paranormal y lo haya aventado, ¿no? Y yo dije, pues porque en ese momento, en ese tiempo, yo acababa de, de explorar mucho con Omar, y a mí me constaba que Omar no hacía fakes. Y entonces yo dije, oye, ¿sí será cierto eso? Porque yo seguía creyendo en mis amigos, ¿no? ¿Sí será cierto eso? O sea, ¿será cierto que, que sintió una energía como un Kamehameha que le aventó la bruja y lo tiró, lo derribó? Me quedé con esa duda, ¿no? Y después cuando Omar se separa de los exploradores que conocía y con los que fue a ese a encontrarse con esas brujas, a Dani me lo encuentro a Dani Sánchez que fue con ellos, me lo encontré en León y le dije ya Dani, dime la verdad sobre las brujas, las este fue falso todo, ¿verdad? Fue falso y Dani no me quiso no me quiso revelar la verdad. Y no, y no me quiso la revelar la verdad por dos razones una, porque si iba a manchar él si nos decía o si me decía a mí pues la verdad sí pude, contratamos a alguien y la hicimos que se pasara por bruja y todo fue un show montado porque él se iba a quemar por eso entonces no me quiso decir pero ya como ya no es amigo de Omar también a la vez me quería contar la verdad yo ya no le insistí pero él se quedó como muy eh, pensando en si le digo o no le digo la verdad me dijo solamente, no, no puedo hablar de eso no me dijo, no, eso es verdad eso fue verdad, no, solamente me dijo no, no, no no puedo decirlo no puedo decirlo y no puedo decirlo entonces ya desde ahí me, me olí de que pues que qué mala onda que engañen a la gente, porque pues yo que soy su amigo igual me estaban engañando al presentar estas brujas entonces ¿qué harán con la gente que, que ni los conoce y que les ayudan en cada transmisión. Sendero Negro, gracias por cuatro mil, cuatro mil pesos colombianos, querido Oxlack, acá aportando mi granito arena, mil gracias, Sendero Negro. Sendero Negro, tienes nombre de canal de YouTube de investigador paranormal o de explorador. ¿Tu canal es de esos, mi hermano? ¿Es de exploración paranormal? Entonces, ahora ya es puro show. Yo vi que la gente me estaba comentando, me mandaron mensajes, me etiquetaron, preguntando... Oh, por eso empecé a hablar de Omar ahorita, porque pues ya todo, el, desde que salió el demonio este, me han estado preguntando sobre qué opino. Entonces no quiero echarle piedras, o sea, pedradas, ni decir cosas malas de, de Omar, ni de los con los que va a explorar, pero siendo honestos, siendo justos, siendo objetivos, pues esa es mi opinión. Por ejemplo, ese demonio, a mí me parece que es una persona que está pintada y que sale de, de, como de un agujero nada más. Y, y ya no yo no creo que sea un demonio un demonio incluso el mismo Mara ha dicho que creo que no se encarnan que un demonio es como un espíritu entonces por qué este sí tendría que ser un demonio porque ahora sí él grabó uno ahora sí ella es un demonio que se materializó y que está hecho de carne completamente eh, sin bien no era una persona que estaba actuando Sí puede ser una persona que estaba en calidad de calle porque estaba desnudo, eh, en el video se ve, pero es muy, es muy raro también en la transmisión porque, se los voy a platicar porque no se los puedo presentar aquí porque no lo tengo, y porque la gente de You know y la de TikTok no lo está viendo, pero eh, cuando sale en esta, que no es criatura, es una persona, es una persona pero desnuda, completamente como con manchas rojas, le avientan una luz, eh, Verde, entonces se ve completamente verde todo Todo el ambiente y todo el, el, el mono este se ve verde Y no se ve nada de detalles Después le avientan una luz azul y todo se ve azul Y no se ve nada de detalles, se ve completamente Pues todo azul, no se le ve nada de detalles Y, y eso que lo tienen de cerquita, lo tienen muy cerquita Y cuando le mandan la luz ya clara, la, la luz blanca, la luz de la linterna ya se mete la, la criatura, se, se mete el demonio este, se supone, ¿no? Entonces ahí son un segundo que se alcanza a ver cómo es y se ve que tiene, está desnudo y se ve que tiene manchas rojas en la piel, manchas negras y rojas en la piel. Entonces es por, ¿por qué le avientas la luz verde por un ratote? Después le avientas una luz azul y hasta el final ya le aventas una luz para que se pueda distinguir y es cuando se mete la... El monstruo, y yo no he visto la transmisión completa, ni y me gustaría saber el contexto, me gustaría saber dónde es el lugar para, para ir. No que, no que nos lleve Omar, sino uno solo que, que pueda ir para ver si es cierto que ahí vive el demonio, ¿no? Porque eso no es investigar, eso, o sea, si se dice investigador paranormal, eso no es investigar solamente va a los lugares y se le aparece el diablo, la llorona, el, bruja, el brujo y todo eso, pero no hace investigación de campo, no no está investigando sobre estas criaturas y regresa al lugar o hace un escrito o lo expone, ni nada, o sea, simplemente lo graba, ¡ay, ya me espanté! o no, o no me espanté, vámonos y al siguiente día ahora vamos a grabar un duende y al siguiente día ahora vamos a grabar a, a al, al niño polla no y luego al siguiente digo al niño niño fantasma y después vamos a grabar a x cosa entonces no, no se trata de investigación eso se trata de shows todas las noches shows transmisiones en donde pues la gente se puede espantar yo vi muchos comentarios de hecho a ver déjame ver si puedo tener aquí voy a voy a traer el teléfono y les voy a leer los comentarios de la gente. Hermano, tú eres el mejor, siempre descubres la verdad. Pues ya, ya ni me quiero decir que el mejor, Rodrigo Rosas. Eh, yo he visto a Omar diciendo que él es el mejor explorador y el mejor investigador en una de sus transmisiones. Yo lo vi y, y, se, y sentí feo que lo dijera. O sea, se ve feo que alguien lo diga. Entonces yo no yo creo yo no voy a decir yo eso que soy el mejor ni mucho menos, porque es pecar de soberbia y... Yo no tengo todas las respuestas y todo lo que diga es mi mera opinión, no es la verdad. Si yo lo que estoy diciendo es solamente mi opinión. La verdad solamente la saben los que estuvieron en el lugar y si ellos siguen insistiendo en que es cierto, pues no nos vamos a sacar de ahí. Descubre la verdad y los programas de esos cuates son puros choros. Saludos, Bandaux Lovers. Y sigue así, hermano. Gracias, mi hermano, por 13 dolarotes. Gracias, Rodrigo Rosas. ¿De dónde me hablas? Desde California, ¿no es cierto? Desde Canadá, mi hermano. Ya me acordé. El hermano desde Canadá que nos quiere invitar a, hasta allá y que por por eh, dónde dormir y dónde comer, no, no nos preocupemos. Voy por el teléfono. Ah, y fíjense, es bien chistoso, a ver si... Ahí yo creo que les voy a enseñar el, el video. Porque ahí, incluso antes de que salga el demonio, me causa... O sea, es graciosísimo, porque el que lo va acompañando, que se llama el güero, que yo, que yo no lo conocía, yo creo que es nuevo explorador, eh, empieza a decirle, eh, manifiéstate, y le empieza a decir nombres de demonios, Belzebú, Balak... Eh, ah, Asmodeo y empieza a decirle muchos nombres y es cuando se asoma la, el supuesto demonio entonces es como ¿por qué le, por qué le gritan nombres de, de, de, de demonios? o sea ¿los demonios también entienden el español? porque me parece que todos estos nombres de demonios y todos es, estos escritos que se han hecho acerca de la demonología se hicieron en Europa todos, todos fueron hechos en Europa y, y ya venían también pues de culturas antiguas como Babilonia, como Egipto, como eh, otras culturas muy, muy antiguas, entonces desde ahí venían de esas palabras incluso de, de, de, de lenguas muertas y con, esas, con ese tipo de lenguaje, de lenguas y demás es como llamaban a los espíritus, a los demonios y demás, ¿Por porque eh, o, o, los, los demonios o los fantasmas y todo esto eh, lo entenderían en español, ya entienden todos los idiomas, es, es raro ¿no? es raro, voy a traigo el, el... aquí tengo aquí, voy a traer el teléfono y les voy a mostrar, Omar conoce muchos temas paranormales y de todo tipo de los que podría hablar, dice Jenny Love. Que Omar conoce muchos temas paranormales. Mira, Jenny, <coughs> conoce muchas historias, Omar. Pero en temas no lo creo. A hace unos días me dijeron que, que había dicho que los duendes nacen de huevo. Entonces, <risa> eso, eso sí no me atrevería yo jamás a decirlo. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo es que los duendes nacen de huevo? Pues no, eso fue muy raro. Y yo he visto otras cosas que él dice y que, y que no son correctas, que no, no, no son así las historias. Pero él tiene muchas experiencias. Me parece que lo mejor que puede hablar Omar es sobre sus experiencias porque tiene muchísimas. Imagínense, diario saliendo a lugares a explorar. Diario tiene experiencias eh, de diferentes Cosas, ¿no? Entonces tiene mucho por platicar, pero en temas de lo paranormal, eh, pues solamente las historias que conocemos podría también platicarlas. Sin embargo, la verdad sobre los temas paranormales, ni él, ni yo, ni los científicos, ni nadie por el momento sabe eh, pues la realidad de esos temas. Todavía estamos en la ignorancia completa, solamente podemos tener opiniones. Dice, ay, por favor, Omar, todos sabemos que los duendes son mamíferos, no nacen de huevos. No, pues los, los duendes se supone que son, son espíritus también, ¿no? Se supone que son espíritus de la naturaleza. Entonces, ¿cómo, cómo, se ¿cómo se reproducen los espíritus? Por ejemplo, los demonios son los ángeles caídos, los ángeles que se supone Dios expulsó del cielo y que llegaron a la tierra, entonces ahí... Ya sabemos que los demonios que podrían aparecer no nacieron de ningún lado. O sea, son ángeles expulsados del, del cielo. Ahí estamos bien. Ahora, los fantasmas, se tiene la creencia que son los espíritus de las personas que han fallecido. Así que los fantasmas no se reproducen, no nacen de ninguna forma. Eh, surgen cuando una persona muere. Listo. Pero entonces los duendes, ya decir que nacen de huevo, ya está, está cabrón <risas> es decir que nacen de huevo. Eh, baby, uno me avisó, Oxla, ¿qué opinas de Ricky Velázquez? ¿También es fake? Fíjate que desde que desmentía a Ricky velázquez no volví a ver sus videos. Lo desmentimos con un video de una niña en una escalera que se veía claramente que estaba actuado. Entonces, desde ahí él, él buscó eh. Él me buscó para golpearme, para arreglarlo a golpes y demás. Y ya desde ahí no volví a, a ver sus, sus transmisiones ni saber nada de él. Entonces, yo no sé si ahora siga haciendo eso o no. Eh, creo que los, las exploraciones, el urbex estaba padre, estaba interesante. Estaba suspenso, era el suspenso en esas transmisiones, era suspenso. Pero ahora es un show, es mero show. Voy a traer mi, mi teléfono. Uy, ha de estar descargado. Debo decir que no tengo nada contra los exploradores paranormales. ¿eh? A mí me han tratado muy bien. Me trató en su momento bien Omar. Me trató bien el Cubo. Me trató bien el País de Toledo. Me trató bien... Eh, otros con los que investigué y no recuerdo Geral Geral también me trató bien. Entonces me han tratado bien, pero una cosa es agradecer que, que te traten bien y otra cosa es que debas cubrir sus sus fakes, ¿no? Y eso no puedo hacerlo, eso no puedo hacerlo. Si ustedes me preguntan, pues no puedo de, eh, mentir sobre ellos, porque el taparlos el taparlos me hace cómplice de las mentiras y pues no. A ver, aquí ya tengo el teléfono. Vamos a ir a Instagram. Y en Instagram está. Eh... En Instagram está Omar. Hay un video de Omar, ¿dónde está? Aquí. Uy. Como no ha dependido este teléfono, llegan infinidad de notificaciones. Ahí está, ahí está. Lo voy a poner en contexto. Este video, este video, o sea, lleva de aquí, aquí se ven las transmisiones, <coughs> Lleva como unos 10 días en donde cada noche le sale algo sorprendente, a Omar. En este, por ejemplo, es de una bruja. Una bruja tiene una, una como capa morada, está en un cerro y la bruja le avienta un, un, una madera. Vamos a escucharlo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué estás haciendo? Cabrón, acá estamos cerca. Está. Aguas, aguas, ahí viene esa, eh. Ahí viene. Cabrón. No manches. Están bien cerquitas ya. Las de atrás ya están bien cerquitas. ¿eh? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! <ríe> sí, ¡Aguas! de la fregada. Dile, Bruja bruja, juanga. Cuando mi abuelo? Hijo de eso, no gano pero cómo me divierto Vas y van a salir de una vez En calor Ya me dio calor Por ejemplo en este video Por ejemplo en este video Para empezar y como les digo eh, Si hay brujas si sí hay brujas que hacen hechicería, que hacen trabajos de brujería, pero esas brujas son señoras normales. O sea, la vecina podría ser una bruja. Las, las brujas son, son personas normales, son señoras, eh, son muchachas que, que siguen un procedimiento y que los puedes encontrar, esos procedimientos y esos... Eh, Todas esas cosas de brujería las encuentras en el mercado de Sonora. Las brujas son las mismas señoras que atienden los locales del mercado de, la, de Sonora y en algunos otros mercados donde venden este tipo de hechizos, el ven a mí y demás. Esas son, son señoras normales que ves subiéndose al camión, que llegan ahí a la colonia, etcétera No andan en el cerro, no andan en el cerro a altas horas de la noche. Ahí con el frío, entre las hierbas, entre las piedras, en todo eso... O sea, las, las brujas hacen sus trabajos en casa y van y los dejan en el cementerio. Eso es lo que hacen las brujas. Hacen el trabajo en casa y van y lo avientan en el cementerio o van y lo, lo meten en una tumba en el cementerio, porque eso sí lo hacen las, las señoras brujas. Pero no andan en el cerro. Número uno. Número uno. Número dos. Eh, nuevamente, las, señor, las brujas son señoras normales una tía de ustedes puede ser una señora bruja no ah, ahí está saray tu guía energética que es una bruja una bruja que es güerita que usa tenis nike que que va fashion a la, al cementerio o sea una bruja no no es como nos lo pintan en las películas o en las caricaturas y número tres, no se ríen de esa forma de O sea, no es el duende verde. Las brujas son señoras normales, se ríen así, ¡Ah, ah, ah! como como viejas gordas, se ríen, pero no como el duende verde. Eso es show, es mero. Show. O sea, tres características de una, de una son la. Escuchen cómo se ríe la bruja. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué estás haciendo? Cabrón, acá estamos cerca esta. Aguas, aguas, ahí viene esta, ¿eh? ahí viene. Cabrón. No ¿Escucharon manita. cómo se rió la bruja? Las de atrás ya están bien cerquitas. Y luego, y luego... Aguas, aguas, aguas, aguas, aguas. <ríe> Hija de la fregada. Dile, bruja, huanga. Bruja, Huanga. Ok. ¿Para qué le dice bruja huanga? Oh, ¿Para qué le dice? Dile bruja Wanga. su, no gano, pero cómo... y ahorita van? es como la ah, reta pelea. Yo me de una vez en calor. Ya me dio calor. Eh, aquí aquí yo me pregunto, entonces, ¿esto es una investigación paranormal? ¿O oh, eso es una exploración paranormal seria? Eh, está diciéndole Bruja Wanga. Dile Bruja Wanga. Está diciendo que si van a salir salgan de una vez. Eh, Ustedes digan, ¿es show? ¿O es una investigación paranormal? Voy a leer los comentarios que tiene este... Este... Este video... Ox no podrá decir que anda con el caso de, de la tienda de Mario. Otra vez, Saúl Chávez. Ya lo he mentido muchas veces, Saúl. Dice, si, si risa, puede ser así como dices, que no se ríe. Pienso que no están bien de sus facultades y debido a eso es que se ríen. Así, saludos. Eh... Ay, caray, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? tengo internet. ¿Por qué no carga? Estilo scary movie ¿Qué forma de insultos llamarle a alguien? Guango. <coughs> dice, voy a leer los comentarios que tiene en, en este video. Dice, Omar y sus transmisiones cayeron tan bajo. Antes estaban espectaculares y ahora es puro teatro. Una pena, Omar. Un abrazo. Ángel Gómez dice, no lo sé, Rick. Silmax dice, ya es mucho show, Gonzalo Beto es, pone dejar de seguir, Nader Murcia dice, no leer, no sé qué pasó, la verdad todo marchaba bien hasta que comenzaste a montar teatro, qué mal bro, igualmente un saludo desde Colombia, Julián Cano pone puras caritas de payaso, Carlos Pan, yo le creía a Omar, todos fantasmas, ovnis, cementerios, pero ya esto de las brujas es ridículo, eh, Lorena Díaz pone unas caritas ahí de espanto. Eh, Giovanni Barrientos dice Omar de la Toledo, diciéndole que es igual que el payaso de la Toledo. Itabel, Itabel Gamusa, la verdad que es lindo mirarlos para divertirnos un rato y pasar el tiempo. Oscar Burbujas, ¿por qué si ya la tienes enfocada, mueves la cámara? El día que de veras vean algo paranormal, se cagan, más su palero bruja. Estaban haciendo Popo y les aventó un tronco. Alma Pacheco, Omar estuvo muy buena en la exploración, se la rifan. La verdad, a los que dicen que es falso, yo no sé qué hacen aquí. Es bien sabido que en ese tipo de lugares siempre hay brujas. Me gustaría que esa bola de chismosos que nada más juzgan tu trabajo fueran una noche. ahí para, para que comprueben y hablen con pruebas. Tú muy bien, Omar. Siempre muy buen trabajo. Saludos y bendiciones. Modesto 702 dice, mis pelotas, pinches chafas. David Fonseca dice, puras pinches mamadas, ahora puro actores ahí. Sara Villa dice, estos últimos videos, ¿es todo real o, o es falso? Cuando la bruja le da su, su pócima. Bueno, es que hay otra, hay otro video. Donde Omar, ah, aquí, se su, aquí se posesiona su amigo nuevo. Este amigo nuevo, nuevo, nuevo no sé de dónde salió. Vamos a escucharlo. Vamos a que está, vamos a que está. Aguas, aguas, ahí viene esa, eh. Ahí viene. Útala. Ya le di corazoncito, ya valió madre, ya vas a ver que. <risa> Perdón, vas a ver ya que estábamos viendo su, su video. Aquí su compañero se posesiona. Uy, es que no me lo reproduce. ¿Contó? Aquí que se escuchan vocecitas cantando de duendes. A ver. Aquí una mano de duende. Jugando con nosotros nada más. A ver, que aquí llaman a una bruja con un. A ver, lamento y llanto. Encontrar, ah, por ejemplo, aquí dice, encontramos algo perturbador. Y encuentran como una persona en una en bolsas negras. O sea, como si estuviera un muerto. ¿Fue lo que encontraron, se supone, en esta transmisión? Entonces, si encuentran un muerto, ¿por qué no? No sé si lo reportaron, ¿no? ¿O qué? Si le da seguimiento a, a estas cosas. Si le da seguimiento a que encontraron un muerto en el cerro. Porque todos estos videos, todos desde el extraterrestre, han sido como en cerros ahora. Híjole, no carga, no sé. Hasta, hasta el teléfono le está costando trabajo. No sé por qué. Bueno, aquí está. Dejaron a Aquí dice que encontraron a, a brujos. Todo esto, todo esto es diario, ¿eh? O sea, hoy... Hoy seguramente están transmitiendo en un lugar Y va a salir algo espectacular hoy también O sea, esto es diario uh, se chingaron. Dejaron No sé por qué Me voy a conectar a otra red A ver si no sé Ah, ya sé por qué Abuelita, si ¿Sí tú puedes conectar abuelita A ver uh -huh. ¿Cuál es mi contraseña? Ah, sí Oxlack Investigador 2849-5523 Ah, muy bien Ya está Ok La contraseña ya Sí, ya está Ok, vamos a ver ahora si va a tener que agarrar esto eh? Ok, entonces Vamos a Este es de una de que encontraron a brujas. Ay, ay. Allá y acá. Allá en la hacienda y acá. ¿eh? Nos vamos a llevar a tu gallina. ¿Sabes qué, eh? voy agarrar la gallina ay pobrecita mira Qué gato. aquí lo que sucedió es que se supone que están explorando y encuentran el lugar donde están brujos y los brujos como que salen corriendo y dejan preparado ahí su menjurje y lo que encuentran ahí es una, una fogata y una gallina en una jaula. Entonces, y, y se escucha desde lejos que gritan, ¡Lárguense! Es, es lo mismo, es como... Eh, ¿Brujos? Hay, hay personas que hacen tipo de rituales y que sí lo hacen con animales, es bien sabido. Pero son muchos, son muchas personas, ¿no? Son, son cultos de muchas personas y van a lugares, eh, pues no sé, no, no, no van a cualquier cerro, y son ceremonias y son ceremonias especiales cuando hacen ese tipo de, de cultos, de ritos. No crean que todas las noches hay brujos en el cerro haciendo cosas. Y eh, afortunadamente la gallina estaba viva. O sea, me hubiera eh, impactado más que la, que la gallina estuviera muerta. Si está viva, me hace pensar más como, pues ellos pudieron muy bien llevar a una gallina, llevar una jaulita, prender una lumbre ahí y después actuar. No pasa nada. No, tranquilo, tranquilo. Este es el ¿qué? del demonio. ¿Qué? Muéstrate, demonio. manifiéstate, manifiéstate, En nombre de Jesucristo. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo te ordeno, muéstrate, muéstrate demonio. Yo te ordeno, yo te ordeno, muéstrate demonio, sea lo que seas. Balá, Belfegor, Astaroth, Belzebú, Asmodeos, Mamón. No, beso, beso, eso, Beso, Eso, ¿Qué es Eso, Ah, no, Ay, te pases, te le, le ¿Qué es eso? No seas cabrón, güey. ¿Por qué un, un demonio se aparecería nombrando los nombres de los demonios? Si ahora hago lo mismo, ¿se aparecerá? Asmodeo, Astaroth, Mamón, Belcebú, Lucifer. No veo que se aparezca, ¿no? Manifiéstate, demonio, manifiéstate. Belcebú, Asmodeo, Mamón, Astaroth, Belcebú, Lucifer estoy esperando a que aparezca Astaroth, Lucifer, Asmodeo, Metatron, Optimus, Lotería eh. Pues no sé por qué por qué se aparecería un demonio gritándole los nombres de los demonios y aparte los demonios hablarán español les recuerda en América en nuestro en nuestra cultura en nuestro en nuestro pasado en nuestro folclore que tenga que ver con lo paranormal no hay temas demoníacos no hay temas demoníacos la demonología viene de, de asia viene de europa de una mezcla de asia y europa pero a lo más en los pueblos eh, de, de américa pues tenemos de, de, me, no te, tenemos como dioses como chippetotec eh, el dios descarnado eh. ¿cómo se llama el que parece Batman? Este Es un maya. Tenemos, es decir, como dioses del inframundo. Los demonios no son estos, no es Belcebú, no es Mamón, no es balbet no es de, nada. Estos, estos demonios vienen de otras culturas. Los demonios de América son, eh, son dioses del inframundo, son seres del inframundo que, por ejemplo, lo, los puede decir los, los mexicas, los mayas, los hopi, eh, los quechuas, pudieran hablar de seres del inframundo. En este caso, en América, pues no, no se conocían esos nombres que están hablando. Yo no me imagino, porque podrían decir, es que los demonios están en todo el mundo, porque viven en todo el mundo. Ok, se las paso, es correcto, podrían estar en cualquier mundo. Pero entonces yo no, yo no me imagino eh, en la otra parte, en Asia, o en Europa, otros exploradores diciendo... ¡Shipototec! ¡Qué ¿No? Pues no. <risa> pues no, ¿verdad? Saludos, Ocla. Están muy buenos tus videos y con eso es pura risa ver las ocurrencias de los fact normales. Lo más increíble es cómo hay gente que cada noche lo sigue viendo. En este... En este del demonio tiene muy buenos comentarios, ¿eh? Vamos a leer los comentarios. Agüits, ahorita estamos hablando de demonios. Ahorita nos hablas, Agüits. Dice, eh, dice, voy a leer nada más los, los comentarios. ¿Será o será editado? No lo sé, Rick, me parece fake. En el, en el mejor momento mueven la luz. La verdad que estuvo impresionante, pero eso no es un demonio. Más bien, a mi entender, es una persona con problemas psiquiátricos o tal vez alguien que usa o usaron de experimento y lo dejaron ahí, pero con cuidado, porque debe ser caníbal a la vez. Y si no atacó, fue por las luces que había al ser una persona que vive en la oscuridad y humedad del lugar. Saludos desde Argentina. Si fuera una persona que viva ahí, se ve que es como, como parte de una hacienda abandonada. Se ve algo así, porque se ve una estructura como de, de piedras, como de la revolución, de esas estructuras. Entonces, si viviera ahí una persona, eh, pues de qué se alimenta, eh, dónde toma agua y demás, ¿no? Y cómo sobrevive estando desnudo. No sé dónde haya sido grabado, ni tengo el contexto de esto, pero es, es curioso hacer esas preguntas. Si fuera una persona, si fuera un demonio. Eh, Porque el demonio se materializa completamente como humano Y no sale, no sale a atacarlos o, o no sale a, no levita No echa un poder, no echa lumbre por la boca y las narices No sé, que haga algo impresionante Algo de demonios, ¿no? No solamente que salga y se esconda nuevamente ¿Un demonio es así, chillón? ¿Son chillones los, los demonios? Y si fuera, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Un actor? Si fuera un actor, pues puede desnudarse, pintarse entre blanco y rojo, entre negro y rojo, y hacer como que hace... Eso sí lo podría hacer. Y pues ya cuando se acabe la transmisión, pues ya se van todos juntos. Eso sí podría ser. Por eso es como que entre lo más lógico que uno busca, encontrarle la verdad, ¿no? Eh, dice alguien más, dice, ja, ja, ja, ya te mamaste, Omar. Otro dice, ¿cuándo fue eso? ¡Qué padre se vio! Estuvo muy fuerte en la transmisión de miedo. Sí me dio escalofríos y peligrosos saludos y bendiciones para ustedes, señor Omar. Le comento con todo respeto a Omar y equipo que lo acompañó anoche. Me encantan sus transmisiones. Todas son de verdadero terror. Saludos a Magda. Espero que se encuentren bien de anoche. Saludos desde Argentina. Eh, te digo que la mera hora siempre voltean la cámara. Yo miré esa transmisión y estuvo bien cañona. Estuvo tenaz. Ya son ridículos todos tus videos. ¿No será un alien? Pregunta una chica. A lo que se ve es una persona con, con un demonio dentro. Muchas veces hay gente que los invoca y los utiliza y ya no pueden pagar o no saben cómo quitárselos y en eso terminan. Cada quien verá si es real o falso, pero últimamente sí se nota mucha actuación en la mayoría de las exploraciones paranormales. Creo que han perdido... Fe fascinación por los lugares misteriosos, y han optado por llenarlos aparentemente de personajes ficticios, en todo caso, es una labor ardua la de ir a lugares a grabar. Deben agarrarlo para que lo busquen. ¿Cuándo fue eso? Me lo perdí. Brutal transmisión, señor Omar. Saludos y lo mejor para todos ustedes desde Córdoba Veracruz. Qué sorprendente, les enviamos un fuerte abrazo y bendiciones desde Monterrey. Y luego, ¿por qué apagan las luces y no ponen la normal? ¿Cuándo regresan a ese lugar otra vez? Muy interesante lo que se vio. Eh, hay, hay que aburrirlo con ese ese güero. Ay, ¿qué pasó? Ya enfada si no tiene la suficiente capacidad o valor. ¿A qué va solo Estorba? Bueno, y así, como vio que el payaso de la Toledo tiene 40 mil espectadores y vio que si sí deja, este no se queda atrás. Chale, que faquerón también. Qué falso ese video. Actuación. Saludos desde Argentina. Eso no es un demonio. Recuerda tus propias charlas en los office, Solo eso te diré. Estuvo buena esa exploración y era esa cosa parecía un extraterrestre. Si fuera un demonio no hubiera salido. Omar, creo que es esa persona enfermita, enfermito abandonado de la gente por su físico. Te fuiste al carajo, pero está bien. Hay gente muy inocente a la que le puedes vender pescado podrido. Lo compra y se lo come. Y dice qué delicia. Un demonio no se materializa de esa forma. Los demonios no son actores. y si salen así como muestran en los videos directamente, salen a lastimar a la gente. No se muestran para la foto. Y con respecto a las brujas que se muestran, también no es verdad porque ellos no dejan entrar así, porque así a nadie y menos que las graben. Vayan a Netflix mejor, jaja. Yo personalmente digo que es todo falso. Los demonios y los espíritus son reales, o sea, existen y tienen muy feo aspecto. Son algunos chicos y otros llegan a medir tres metros También existen esas brujas que van en la escoba Eso sí existe No solo están en los dibujitos, dibujitos animados También existen personas que se transforman En animales feos Todo eso existe, pero esto puntualmente Es totalmente irreal Carlos Trejo es una mamada, dice alguien aquí Parece un extraterrestre No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muestra, te demonio manifiéstate. En nombre de Jesucristo en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo te ordeno, muéstrate, muéstrate yo ordeno, demonio, yo te ordeno, muéstrate demonio, Se, sea lo que seas, Balá, Benfegor, Astaroth, Benzebu, Asmodeos, Mamón. Qué, no, es no, eso? lo que me güey? preguntando desde ¿Qué es eso? ¿Qué desde eso? que fue fue ¿Qué o eso? ¿Qué es eso? transmisión pero me han estado mandando muchos estos, estos videos, pues ahí está mi opinión, eh, con todo respeto es que es un show, pero esa es mi opinión, eso solo es mi opinión, si el señor Omar Cruz y el otro explorador dicen que eso es real, pues adelante, solamente que si hubiera sido real, ¿por qué no lo investigan más? ¿por qué no vuelven a ir? ¿por qué no recaban información? Ya encontraron un extraterrestre, encontraron duendes, encontraron brujas, se, encontr se poseyeron, se encontraron este demonio, eh, encontraron un muerto embolsado. No sé, es como para que ya salieran en, pues no sé, en un programa, en un noticiero o algo así. Debería de estar ya en un noticiero todos estos descubrimientos, porque están demostrando la existencia de demonios, están eh, demostrando con video la existencia de extraterrestres eh, están demostrando que, que había un muerto ahí. Están demostrando que hay brujas en los cerros. Entonces yo creo que deben de pedir un lugar en la televisión para mostrar la evidencia que todos han estado buscando en todo este tiempo, ¿no? La vida extraterrestre y los demonios. No sé por qué no se acercan. Si el señor Omar trabaja en, en TV Azteca debería de pedir un espacio en el noticiero como para dar a conocer esta, estas evidencias, porque pues, no creen que sea importante para el mundo, si ya Omar grabó demonios y grabó extraterrestres, yo creo que necesitaría ya estar esto sonando en todo el mundo, ya es necesario que, que lo conozcan, y que, y que hagan una exploración, una investigación más a profundidad sobre estos descubrimientos, o que ya se haga, que vaya ya a explorar con un equipo de reporteros o algo así, para que documenten, no sé, ya se podrían hacer muchas cosas, si ya encontraron todo esto, pues son evidencias muy eh, importantes para el mundo, entonces, si no lo hacen, ¿por qué no lo harán? ¿Por qué no, ¿por qué no irán a la tele? Si ya, ya trabaja la televisión, ¿por qué no va directamente a las noticias? Eh, conoces, cuando no conoce a las personas, Duba, el contexto en please. Eh, en el patio de mi casa encontramos un cadáver de un bebé cuando hicieron el baño y se revela. Oral, imagínate, en el patio de su casa encontraron un cadáver de un bebé, cuando, no con esas personas, guau wow. últimamente, continuando exploraciones urbanas, tiene influencia directa, de Alberto del Arco, y no, y los de extranormal, siempre ha tenido influencias, de los de extranormal, siempre, siempre, ah, ah. dice, que le den de continuación, a la serie de supernatural, siempre encuentran, monstruos nuevos, eh, ¿qué opinas del man, que iba corriendo, en la carretera, en la carretera sin cabeza, ¿cierto o falso? ¿Lo has visto? No, no he visto ese, ese video de un hombre que va corriendo en la carretera sin cabeza, ¿no? Entonces, pues, yo creo que vamos a seguir viendo videos espectaculares que vaya a grabar Omar y su equipo. Eh, todos los días, seguramente, todos los días, como lo hemos visto con el payaso de la Toledo. Todos los días le pasa algo extraordinario. Y... No sé a qué hora sean sus transmisiones, yo creo que son como a las 10, 11, 9, 10 o 11 de la noche, seguramente, y es por Facebook. Y en todas en todas las transmisiones les pasa algo espectacular. Y estaba viendo de otros investigadores, de otros exploradores paranormales que no que yo no recuerdo que hicieran fakes, o sea, es que como que ya todos empezaban a hacer fakes al mismo tiempo. Y eso pues ya eh, se ve que están buscando solamente arrebatarse los seguidores porque si transmiten a la misma hora obviamente los 40.000 mil que ven al payaso de la Toledo no están viendo las otras transmisiones entonces lo que están buscando es ser más espectaculares entre ellos para que para llevarse a esa gente de arrebatárselos no para jalar a la, a la gente a sus transmisiones y que vean que, eh, que Omar encuentra cosas más espectaculares que el payaso o que Eber Hernández creo que se llama, está encontrando cosas más espectaculares que, que, que Omar, etcétera. Así están haciendo estas transmisiones, y no sé cuánto vaya a durar esto, pero pues es extra normal, duró más de 11 años, y sigue, eh, sigue, eh, sigue incauta haciendo incautando, ¿cómo se llama?, sigue como engañando a la gente hasta la fecha y ahora en internet pues están estos señores y pues qué mala onda, a mí me parece que ojalá encontraran algo de verdad real y que se preocuparan por investigarlo para que tuvieran prestigio, pero solamente es por dinero, solamente es por, por competencia entre ellos en el que buscan hacer este tipo de exploraciones paranormales más espectaculares. Ramón García Hernández nos mandó 40 pesotes interesante. Le, le doy de comer a mis unicornios, a tus unicornios, Ramón, un abrazo mi hermano. Si es una competencia entre los exploradores, Ox, dice María Orduña. La nueva temporada de Omar Cruz que se volvió aburrida, esos escritores ya no tienen creatividad, jaja. Ja. Eh, soy luego en Extranormal, qué triste, ni Extranormal se travió a tanto. En todas las transmisiones de Extranormal, bueno, esos videos de Extranormal, en donde iba la, la psíquica, y lleva Alberto del Arco, <coughs> y lleva el armonizador, pues sí sucedían como cosas sobrenaturales, pero nunca que yo recuerde, hicieron aparecer extraterrestres, ni demonios, ni duendes, ni brujas, en ninguno, en 11 años, que yo desmentía extranormal, en 11 años, que estuvo al aire extra extranormal y que yo lo desmentí como ocho años. Nunca tuve que desmentir este tipo de cosas. Ahora sí que ya ni los de extra normal Ya, ya pues, sin vergüenza están haciendo completamente el show. Yo soy Tanos el Rompe. Saludos a todos, dice Luigi Mal, nos mandó 20 pesotes, gracias. saludos saludo, desde Minatitlán, un abrazo. Gracias, Alberto del Arco, si es bueno o no, dices Zarca. Es que yo no les voy a decir si son buenos o no. Ya no les voy a decir si son buenos o no. Solamente voy a opinar sobre sus, sus trabajos. Y de Alberto del Arco, eh, pues es que, ¿qué te digo? Lleva a sus, sus dos camarógrafos, lleva a sus ayudantes. Van a explorar como seis personas que los acompañan. Bueno, a lo mejor como cuatro. Digamos que cuatro y, y Alberto del Arco. Y ahora se me hacen menos espectaculares, ¿eh? Ahora se me hacen menos espectaculares que lo que están haciendo estos exploradores. Así que ahora hasta Alberto del Arco va a tener más, más eh, credibilidad que los exploradores paranormales. Así, con ta, así tan grande va a ser esto. ¿Son buenos actores? Ok, eso ni lo hacen... No hacen bien. Hola, ¿qué tal Oxlack? ¿Qué pasó con la parte 6 de la serie Billy Meyer Es verdad. ¿Y por qué no encuentran a Megatron? Margarita, no sé con quién salía, pero Oxlack parodiando y era bastante buena. ¿Con quién salió el Oxlack parodiando y era bastante buena? Y Melissa dijo que hoy... De veras, Melissa dijo que hoy iba a estar y no está. Oye, Oxlack, ¿no te gustaría hacer una parodia? Pues a mí me, me encantaría hacer parodias de los exploradores paranormales, pero pues la, ustedes quieren que sea más serio, ¿no? Y pues entonces por eso soy más serio. Si no, yo haría eh, esas parodias. Estaba escuchando la transmisión de ayer. Yo creo que por eso me caen bien Oxlack y Melisa. Conocí a Extra Normal apenas cuando vino de tus videos. Primera vez que los desmentiste, los dejé de ver. Los exploradores que menos ganan son los que menos fake hacen. Exactamente, los que menos ganan dinero son los que menos fakes hacen. Eh, hola Oaxa, saludame, te mando un abrazo Samia, ¿cómo estás mía? Bienvenida Alberto del Arco es un show a todos lados Donde va y encuentra fantasmas Hasta en la casa de su abuelita Haz una parodia Oxlack, pero que se vea bien Falsa y exagerada para que dé risa Si sí pudiera, ¿eh? Si sí pudiera hacer una parodia <coughs> ¿Saben qué gente? Lo de explorar Está muy padre, está muy interesante A mí cuando me dieron la oportunidad De acompañarlos, Como les repito Omar, creo, me dio la oportunidad de acompañarlo. El payaso, el cubo, Noxer, Gerald. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más me, me dio oportunidad de acompañara? Bueno, cuando me dieron la oportunidad de acompañarlos, está bien interesante. Es una sensación que no, no puede ser transmitida a través de la cámara. Porque son lugares abandonados, son lugares muy aterradores, solitarios, alejados de la urbanización, a medianoche, eh, con historias macabra, macabras, vas muy desprotegido, vas arriesgando el físico, que te pase algo, la verdad sí da miedo por sí solo recorrer esos lugares, es, es un miedo eh, normal el estar en esos lugares, en esos sitios y una experiencia bien padre bien emocionante, mucha adrenalina, mucho miedo, pero pues ya lo destruyeron, ¿no? Terminaron por destruir eso, por, por, ganar, por ganar gente incauta, sí, sí, incauta, o gente ignorante, y, y hacerlos creer tanta tanta cosa. Lo más triste es que la gente le crea a los canales que hacen fake, tú eres mi favorito, Oxlack. Gracias, el cubo. Aux le dio calor y anda quitándose la ropa, lenta lente y todos. ¿De dónde eres? Yo sí creo en Eder. Graba en tu casa, amigo Oxlack. ¿Se escucha algo en el micro o oh, es idea mía? Hola, Andy, dice Claudia. La destruyeron por ambición. Sí, por ambición. Por ambición. Yo, yo he visto cómo... Ah, los Mortem también me, me invitaron a, a explorar. También los Mortem me invitaron a explorar. Con, con los Mortem con Omar, con el payaso, con el cubo, con Gerald, con Noxer, con todos los que exploré y los videos que voy a subir con ellos, en todas esas veces, todo fue real, completamente real. Lo que pasó, pasó. Entonces, esas transmisiones las voy a subir a mi canal, con todos ellos para que vean que cuando iban conmigo, pues no pasaba nada de eso. Pasaban cosas interesantes, eh, misteriosas, Incluso de pronto hasta así de miedo, pero nunca pasó algo como esto. Entonces, pues se los digo desde mi experiencia. Todavía, si se pueden mofar a estas personas de que yo siempre estoy atrás del, del escritorio, no, porque yo ya los acompañé y los acompañé varias veces, y aparte lo hice solo para Spotify. <coughs> Por ejemplo, en este en este video donde sale el demonio, Omar siempre ha dicho que no tiene miedo, por eso se llama Omar sin miedo. No he visto toda la transmisión, pero ¿por qué no ir tras el demonio? ¿No? ¿Por qué si no tiene miedo, por qué no decirle, "Te vamos a enfrentar, maldito demonio"? vamos a revelar tu identidad aquí frente a las cámaras, arriesgando mi vida, porque para eso salí a explorar, para encontrarte, y cuando te tenga enfrente, mostrarle al mundo que eres real, Asmodeo, Astaroth, Benzebú, Ay Ayuwoki, Michael Jackson, ¿no? Y, y pues ya vas, y, y lo grabas, rifándote el físico, porque para eso vas todas las noches, tratando de encontrar eso, y ya que lo encontraste, pues ya lo enfrentas porque eres sin miedo, porque eres Omar sin miedo. No solamente lo grabas tantito y ya compartan, compartan, compartan. Pues no, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ir a buscar fantasmas, demonios, extraterrestres? Si cuando los grabas, los medio grabas y, y ya, y no haces más. dice Oxlack, a esas personas se les está cayendo el teatrito y quieren usar tu imagen para tratar de obtener credibilidad que me con, como que me contrate Omar no tengo trabajo de bruja maruja si sí lo hago fíjense que cuando a Carlos Trejo le pasó lo mismo y Carlos Trejo engañó muchísimas personas a yo a yo fui uno a mamón se me olvidó decir mamón <risa> es otro otro demonio cuando yo era chico y Carlos Trejo salía en televisión, a mí me engañó muchas veces con sus videos de fantasmas, entonces yo recuerdo una vez, yo vivía en Estados Unidos y recuerdo como en la tele estaba Carlos Trejo y le digo a mi primo, ay déjale, ay, déjale, mira, grabó un fantasma y era el fantasma de una mujer en un, en un cementerio y recuerdo muy bien que me dijo, eso es falso, eso es una son actuaciones, yo le dije bien, enojado, le dije no es real, ese señor va, eh, eh, va a los lugares en la noche y graba, y grabó un fantasma, yo estaba bien emocionado porque había grabado un fantasma así que yo defendía a Carlos Trejo cuando era cuando estaba chico y vivía en Estados Unidos y cuando eh, sale después muy inocente cuando muy inocente que era, cuando sale después en televisión con con este no me acuerdo cómo se llama este facundo con facundo facundo lo desmiente y saca gente que dice que ellos actuaban para la carlos trejo que ellas habían hecho la, la mujer fantasma que ellos hacían los ruidos que ellos hacían todo todo ese tipo de cosas y entonces fue como uy y yo que lo defendía no por eso empezó mi canal porque a mí me gustan los temas y porque me molesta mucho, o me molestó mucho desde el principio que me engañaran cuando era niño. Eh, eh, terminé odiando a esas personas mentirosas. Y por eso mi canal se trató de desmentir a los charlatanes. Y desde ese entonces ha sido difícil este camino. Me rompieron el corazoncito de que no, de que no eran verdaderos los fantasmas. Pero <coughs> yo digo, todavía sigo diciendo que los fantasmas... Y los extraterrestres y todo eso oscuro y misterioso y energías existe, solamente que las evidencias no son las que nos han mostrado en internet ni en algunos programas de televisión. Mira los Olders, hace, tie hace tiempo, mira esos videos, son interesantes. Los Olders, dice Saca no 9, así en el escenario, pasa el PDF de tu libro de criptosología, está genial, está muy bueno, me gusta, la verdad. ¿En qué salen en YouTube? Hola, saludos desde Mexicali, gracias a ser XZ, gracias, un abrazo allá en TikTok. Ándale, para que diga Omar que... Uh, hola, buenas noches a todos, saludos y bendiciones de Santa Clarita, California. Dice Ox, mi, mi Ox, mi estoy con una amiga viéndote y ella dice que es tu fan de YouTube, se llama Beatriz, envíale un saludo, dice que te ama. Le mando un abrazo a Beatriz, gracias por estarme viendo en YouTube. Saludos a todos. no, yo quiero decirles algo, gente, no me crean a mí, no me crean a mí, ni sean mis seguidores, ni sean seguidores de lo que yo digo. Yo solamente se los eh, comparto y se los expreso. Ustedes tengan sus propias opiniones, ustedes vean el contenido de ellos, eh, háganse preguntas y fórmense un criterio propio. Eh, porque yo no quiero influenciarlos como lo hacen ellos con sus seguidores. Así que yo solamente aquí doy mi opinión y muestro lo que ellos hacen y ustedes ya crean su propio criterio. Creo que son personas que tienen la inteligencia suficiente como para poderse hacer preguntas sobre si esos son reales o son falsos. Vamos a ver ya lo que tenemos en el en el correo, en el WhatsApp esta noche, pues a ver cuántas cosas nos han mandado. Eh, hoy no vino Melisa para que le manden dibujitos a Melisa, ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué no vino Melisa? No lo sé. No, no hablé con ella. Dice: Yo no creo ni en fantasmas ni en duendes. Shot alien. Eh, A ver. Creo en seres de luz. Seres dimensionales que abundan y viajan a través del tiempo entre las estrellas. ¿Por qué hueles alcohol? Porque tengo gripa, mi hermano, y tengo tapada la nariz. Hace mucho frío. Melisa nos quedó mal. Sí, reclámenle a Melisa. Ana de Rose, de Rose, Ana, Ana de Rose. Saludos, Melisa. Un abrazo a mí, a Ana de la Price. Hola, saludos. Bueno, vamos a ver qué tenemos ahora sí en el WhatsApp. Tenemos a Wits, pero a Wits ya debe de, de pagar este espacio, ¿no? En el programa, porque todos los, todos los días quede un espacio de más de 15 minutos a Wits. Y pues eso no no está tan chido, porque es el espacio para todos. ¿Estás enojado? Dice un amigo. No, no no, no estoy enojado. Brenda, saludos a Wits! No, eso no. Vamos a ver. Muchas gracias por desmentir el video que te mandé a ah, Brenda. Dice que muchas gracias por el video que desmentí. No lo desmentí, di mi opinión, Brenda. Eh, tu programa es el mejor de todos, Oxlack. Lo único malo, y me perdonas, es cuando le prestas demasiada atención a Wits. Sé que lo tienes en alta estima, pero es mi opinión. Te arruina tu programa. Saludos desde El Salvador dice nos manda una, una imagen de la pequeña Lulú con una bruja, aquí, vean a, a la pequeña Lulú con una bruja de esas brujas con gorro negro montada en una escoba y nos dice nuestro amigo dice, de verdad piensan algunos que las brujas se ríen como la pasquines de la pequeña Lulú cacle, cacle, cacle usemos el cerebro hasta mi perro ladró ¿Qué, qué, va a decir? ¿Qué van a decir en mi casa? <risa> ¿Qué van a decir en mi casa? No puede ser. Ya se metió una bruja. Dios mío, escuchen la bruja. Escuché la gra grabamos a la bruja en la noche. Y era yo. Hola, Ara, Dax, Salinas. ¿Cómo estás, Ara? Saludos desde Hermosillo, Brackles 4130. ¿El perro se asustó? Sí, asusté al perrito. Ladró. Ladró el perro. Yo creo que se escuché hasta allá afuera. ¿Qué dirán mis vecinos? Eh, Melissa dijo que era bruja wicca. Me asusté, dice Araderus. Vamos a ver qué nos ha ¿no? La verdad, a, acapara mucho Awitz, dice. Aquí tenemos un mensaje para Awitz. Aquí nos mandó una fotito que es un gatito perturbador. Un gatito perturbador. Eh, Awitz, hola, quiero que ...hola, te quiero contar mi historia o narrar lo que me pasó... ...que fue algo escalofriante, estoy viendo tu directo... ...esto que me pasó fue hace cinco años y tenía alrededor de 14 años... ...ok... ...fui a casa de mi novia, ya era noche... ...y de regreso a casa me topé con un par de personas... ...que iban hablando entre ellos... ...después se quedaron parados en un poste y yo seguí caminando... ...cuando volteo no había nadie ni nada... ...y me, di y me dio miedo y seguí caminando... ...al llegar a las tres cuadras antes de mi casa... Me las volví a encontrar a esas personas y empezaron a gritar que me iba a morir de una enfermedad muy rara. Dos meses después me empezó a dar una gripe, tos muy rara. No podía respirar y un día decidí contárselo a mi madre. Y ella llevó a un señor que era brujo o algo así y me fue a curar al cuarto. Los doctores me habían dado de alta porque ya no podían hacer nada y me empezó a pasar unas ramas y pusieron sal en mi cabeza y según el señor regresó el mal a un muñeco. Y dos días después me amanecí sin ningún malestar. Y el señor enterró el muñeco en el terreno conocido como la Laguna Verde en Coapilla, Chiapas. <coughs> Hola amigo, quiero que me menciones en un video cuánto me cobras. Ya, ya conté tu historia, mi hermano. Ya no es necesidad de, de mencionarte en un video, no te preocupes. Pues como ven. Pero es que yo no sé por qué llamaron a un brujo si tenías tos y gripa. Yo pensé que te iba a pasar algo más extraño... Para que llamaran a un brujo... Pero pues por tos y gripa... Es como si ahorita me diera mi tos... Y gripa... A ver... Es que no me encontraba aquí la... La manga... Y mandaron llamar a un brujo... Para que pasara la enfermedad a un muñeco... Y el muñeco lo enterraron... Pues a lo mejor son costumbres, ¿no? De los lugares... Saludos de en Campeche, son los aluches. Eh, investigo sobre los duendes. Yo leí de una mística que algunos seres quedaron entre demonios y ángeles. Pienso que ahí pueden entrar los duendes. O sea, la indiferencia de estos para una, no una posición u otra quedó congelada en un lugar intermedio. Uno de ellos es el gran Saimiasa. Sai ¿De qué estás hablando? Vamos a ver aquí otro. Vamos a ver este otro. Es el mismo aquí demos. Oxlack, buenas noches soy Three Crazy Cat. aquí te mando mi video, esto pasó a las 8.45 llegaban en trabajo ah pues nos mandó un video como de un ovni vamos a verlo la gente de youtube y la gente de facebook lo va a poder ver eh, la gente de tiktok y YouNow no lo va a ver pero bueno vamos a, a lo mejor tiene audio vamos a escucharlo o verlo mira mira se está yendo se está yendo mira se está apagando eh te digo que salió de esa colina y ahí se detuvo. Mira, mira, cómo se estaba No, que una bruja, una de dos. Mira, apenas lo estoy grabando y ya se está escondiendo. Te dijo que, digo que vino de esa colina, estaba dando vueltas y se detuvo ahí, ya, se escondió. Ok, esto... Está, está bueno el video, ojalá tendría, ten, tuviera más tiempo para apreciar mejor un acercamiento o algo. Solamente fueron 29 Ay. segundos. Y eh, pues podría ser lo que le llaman brujas, ¿no? Estas bolas de fuego. Así se ve porque se ve muy brillante. No es una estrella, está obviamente eh, en el horizonte donde está el cerro porque se esconde tras el cerro. Al final del video se esconde atrás del, del, del cerro, entonces no sé qué sean esas bolas de fuego. Eso ha sido un misterio muy grande. Gracias, Javier Mora, por esos likes. Gracias por apoyarme, gente, en, en TikTok, en YouNow, en Facebook, en YouTube. Apóyeme con sus likes, con compartidas. Compartan, compartan, compartan. Asmodeo, eh, Perestroika, eh, Asmodeo, Mamón, Lucifer, Belcebú, eh, Balbec. Eh, Goku, Pikachu, no? Compartan, compartan, compartan, compartan, gente, compartan, compartan. Ya tenemos 600 personas, compartan, compartan, gente, compartan, compartan. Estamos teniendo aquí una transmisión muy interesante, compartan, compartan, compartan, compartan gente, compartan, compartan, compartan. <risa> muy bien, compartan, gracias por los likes, gracias por los super chats. ¡Astaroth, Metratón, Kamasutra, Naruto, Aguis, Kakatulu, Judas! <risas> ¡Vergatron! ¡Poncholio, Salchicha! ¡No, en... Dross! <risas> ¡Ándale, imagínate, me faltó decir dos! ¡Mamón, Belzobu, Akira, Toriyama! <risas> ¡Megatron! <risas> bueno... Ahorita les voy a poner otro video donde se posee... Ese mismo que estaba diciendo esas cosas... Se posee... ¿eh? Se le mete el chamuco... Y se pone agresivo... Ahorita se los voy a mostrar ese video... Porque las aventuras... ya Yo soy fan de Omar... Yo soy fan ya de las nuevas transmisiones de Omar... Porque... Pasan muchas cosas bien... Bien macabronas... ¿eh? Igual del payaso... Les digo que me aventé un video de 30 minutos viendo las, las, los fakes del, del payaso de Toledo y, y entiendo por qué, por qué llaman mucho la atención a la gente porque pues están ahí de chismosos todos estamos ahí de chismosos viendo si les va a pasar algo pero pues todo es, es falso déjenme un segundo, regreso este video me gustó de, de Akira Toriyama ah, no ah, de Crazy Cat se llama y lo voy a poner otra vez se está yendo, se está yendo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 ya me está dando mala enfermedad porque siento <coughs> ya como como calentura como escalofríos Ya ha empezado a dar más la, la enfermedad ahorita voy a tomar unas pastillas <risa> me falta que bruja wanga bruja wanga roberto oh, roberto jaja ja, el malamen el malamen ándale pero le faltó el malamen <risa> Osla, ¿cuánto tiempo duran esas transmisiones tan chidas? Dice Edgar MD. Pues alrededor de una hora y media o dos horas. Osla, ¿tienes coronavirus? Uy, ya dije la palabra que no se debe de decir. No puede ser. ¿Por qué leí eso? No, vio, no. Se llama este, gripa y sucede cada año en épocas de, de frío. Eso sucede en lugares que, que en, en diciembre, en enero, en febrero hay frío. Y entonces te enfermas de gripa y de ese tipo de cosas. Pero pues nada, que, que unas pastillas no arreglen. Y una sopita de pollo y listo. Vamos a ver más eh, cosas que tenemos por acá. Tenemos un video. Ah, este, este video. Este video que me acaban de mandar... Ya lo habíamos visto, es de un triciclo que se mueve, que se mueve, un triciclo que se mueve, un triciclo que se mueve en la calle. Mañana voy a sacar el video, entonces ahorita no se los voy a poner, mañana lo están viendo en pantalla, pero mañana se los voy a poner. Hice un video especial para este, así que lo van a poder ver en el canal de YouTube. Son actores los que la gente cuenta. Sí, sí, sí. Te va a dar. No, no, no digas eso, Guadalupe P. Eso no existe. Me, me está dando gripa. Gracias a, a Am, terrible. Gracias a Carlos 19 a en Yunao. Gracias, gente. Vamos a ver qué más tenemos acá. Dice um, un audio. Vamos a escuchar este audio. A ver qué nos dice nuestro amigo. Con que me estás criticando, ¿sí? Yo lo que digo no es mentira. Y tú. ok voy a leer todo lo que me ha mandado dice cada noche mi jastro tenía miedo que apaguemos el foco porque decía que le le pegaba a pancho su amigo lloraba con un miedo a veces a las 3 de la mañana el niño se salía a jugar al patio y se oían dos veces de niños me dio miedo, me dio miedo, la verdad no me la creí y me fijé y solo estaba un niño, solo con sus cochecitos. Saludos desde Mexicali. Esa historia ya la habíamos narrado, ya la habíamos contado. De hecho, nuestro amigo nos llamó, me parece, eh, y nos contó la historia. Nos manda saludos de Mexicali y después me marcó esto y me dice, ¿Por qué te marco y no contestas, Oscar? No te creas, Oxlack. Neta, te marco y manda que está <coughs> fuera de servicio. No te he contado de que se escuchan ruidos en la casa de mi abuela Como que cocinan y hacen el aseo, pero no hay nadie Yo le echo la culpa a una muñeca que tiene mi abuela Que es de porcelana y da miedo La verdad he escuchado pasos diminutos en la noche Ah, me acuerdo que también ya lo habíamos hablado de esta Gracias a Ismael González Por eso 100 pesotes de Ismael González, gracias Ismael González, 100 pesotes en el super chat Gracias, mira qué emoción como no tengo muchos, me emociono bastante. Y te mandé mensaje a WhatsApp y no me pelaste. Te conté una anécdota. Pues estoy leyendo los mensajes que me mandan. Mira, uf, pues que me mandan muchos. No sé dónde está el tuyo. Y después dice, me llamo José Luis Rodríguez. Si me quieres agregar a contactos, tengo muchas cosas interesantes que contar. Después me mandó eso de Jaime Monsal. Y después dice, mira, mi ex esposa me mandó un dibujo de Pancho que hizo el niño. Ah, a ver, vamos a ver el dibujo. Uy. Uy, no podemos ver la foto. Yo quería ver el dibujo de Pancho. Amigo, hablo de ti Jaime Maussan, que el mentiroso eres... Ah, amigo, habló de ti Jaime Maussan, que el mentiroso eres tú. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Sí, una vez habló de mí Jaime Maussan en su programa. Eh, mándame las fotos para verlas. No las puedo ver. Las del anchito. Vamos a ver quién nos mandó otro video. Dice, hola Oxlac, saludos. Puedes revisar este video. Se ve un costado una cosa rara. Oxlack, ¿puedes revisar este video? Se ve en un costado una cosa rara, en un costado a mí me dio escalofríos. Vamos a verlo, pues. Vamos a quitarle el audio porque... Ok, hay una niña. Ah, ok, eso me lo habían mandado. Me lo mandaron el día de hoy también. En donde decían que una niña está bailando y que en una parte hay algo que la está viendo. Y decían que era un demonio. Pero pues aquí lo estoy viendo y me, a mí me parece un gato. ¿Ya lo vieron dónde está? O sea, no puedo hacerlo más grande. A lo mejor hago una historia de una, un reel, un, un TikTok o un short para explicarles. Porque me mandaron precisamente la foto y dije, no, pues es que esto no parece un demonio, no se ve raro. Y ahorita que estoy viendo el video, ya sé de qué hablan. Y aquí del lado derecho donde dice TikTok, arriba... Bueno, va, vean lo que aparece ahí y a mí me parece es un gato pero la gente piensa que es un demonio vamos a verlo vean se mueve se mueve es un gato es un gato solamente es un gato no hay otra cosa no sé por qué la gente comenzó a decir que era un demonio pero okay. eso es un gato ¿ya lo vieron? ¿si ¿Sí lo alcanzaron a ver? No puedo hacerlo más grande eso, más grande que puedo, pero los voy a hacer en un, en un short. Les voy a hacer ese video. Yo creo que de una vez, en un ratito terminado esta transmisión, les hago el short. Para que vean que eso parecía más un gato. Es un eco. Otro gato. Ah, sí es un gato. No eran esos bailes, eran mamá de los años. Violeta, parece un gato. ¿Cuál es el número de ese WhatsApp? Hazlo más grande. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Ese lo voy a guardar? ¿Cómo lo guardo? Es que no sé cómo guardarlo. Bueno, me voy a acordar de este que dice video. <risa> El santo huracán Ramírez ¿no? Blot Demon ya te hizo un maleficio, un maleficio a lo mar. <risa> dice, buenas noches. Me equivoqué, no quería hacerte una videollamada. Me gustaría mandarte una foto para que la analices, si es posible. Siempre veo y te sigo, soy escéptico, solo me han pasado dos cosas paranormales en la vida, pero eso es otra cosa. Esta es una de las fotos del altar de mi casa, no la puedo descargar y esta tampoco, y esta menos. Osla, me gustaría ser tu patrón. Hola, me gustaría ser tu patrón para lo del streaming que comentaste el jueves en la transmisión que haces con Melissa. ¿Tu patrón? No sé qué quiere decir eso. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Osla, que en una ocasión fuiste a hacer una exploración con otros compañeros y comentaste que en el hotel que te hospedaste encontraste una puerta escondida que estaba cerrada. Sí me acuerdo. Dijiste que volverías para ver a dónde daba la puerta. ¿Ya no regresaste? Ya no regresé. Ya no regresé. ¿Ya no regresé? Sí recuerdo esa puerta. Había una puerta en mi habitación del hotel que estaba atrás de un ropero. En la habitación había un ropero grande y y recuerdo que llegué en la madrugada como como a las dos y media, casi tres de la mañana y entonces Tacho que, que me iba acompañando y que era este mi manager me dijo, tengo un montón de hambre Tacho, pero un montón de hambre y dijo, pues no hay bronca voy a buscar qué, qué encuentro en el centro, estábamos en Cuernavaca y dije porfa, te encargo algo, lo que sea compra algo de comer y entonces se fue y me dejó solo en la habitación y era una era un hotel como antiguito y entonces yo estaba normal estaba ahí checando internet y todo, acostaba en la cama eran dos camas grandes y enfrente un un ropero muy grande y no sé por qué me quedé viendo hacia el ropero me dio curiosidad y me levanté y abrí el ropero y revisé lo que tenía y nada ¿no? también me fijo porque siempre me fijo si hay insectos si hay arañas, porque me dan cosas las arañas y entonces de pronto, que me, ah ya me acordé al lado había un espejo del ropero y entonces no sé, me, me pasé al espejo y me estaba viendo y entonces me di cuenta que detrás del ropero había como un marco de madera y cuando y cuando vi eso y dije, ¿qué es eso? ¡Qué raro! Y, y moví el ropero que estaba muy grande Y había una puerta ahí Y entonces dije, no, manches qué miedo, ¿no? ¿A dónde va esa puerta? Y, y ya no sé, este... Ya no sé qué, qué había en esa puerta No la quise abrir Cuando llegó Tachu ya estaba yo medio dormido Y este, apenas y... Sí, sí, llevó algo de comer apenas y comí Y ya no le dije de la puerta y se me olvidó que estaba ahí, pero sí la quería abrir, pero cuando estuviera Tacho, porque qué tal si me pasaba algo y Tacho no iba a saber dónde iba a quedar yo. Dice, buenas noches, tengo un video muy extraño, que podría ser interesante. Buenas noches, esto lo grabó un compañero de trabajo. Vamos a ver este video que nos ha mandado, a ver de qué trata. es una planta, es una plantita que se está moviendo es una plantita que está en medio de una, un cuadrado de tierra y se mueve, se mueve raro muy raro, muy, muy, muy raro se mueve la plantita muy raro, como si la estuvieran sangoloteando. ah, cabrón pues a menos que, no te, que tenga un hilo, porque es un movimiento exagerado de esa planta. Está haciendo acercamiento. Fíjense que no es la primera vez. Yo debo de tener un video por ahí. Debo de buscar ese video, porque ya me había mandado un video de unas plantas que se mueven, pero se mueven de una forma muy extraña. Y ahorita con esta es la segunda vez que alguien me manda algo así. De plantas que se mueven de una forma muy rara, no normal. No es viento, no es nada. Se está moviendo así terriblemente extraño. Patrón en inglés es patrocinador Oxlack. Ever nos mandó 20 pesotes. Gracias, mi hermano Ever. Gracias, patron. Patrón en inglés es patrocinador. Oh, yo dije, ¿cómo que quiere ser mi patrón? mira lo cuadro por cuadro y verás el hilo. Dice New Sigma. Un bichito puede ser, yo lo vi yo lo vi también personalmente yo lo vi también personalmente tu prueba dice que lo vio personalmente es una planta educada está viva la María Juana es la planta educada, está perreando la planta, es que si estuviera tirando con un hilo se podría romper pues es, pues es que se mueve muy raro es un hilo invisible que usan los magos, son bichitos es la planta de la tienda de los horrores es como el cactus bailarín se le metió la bichota a la plantita jajaja. Ja, ja. pues está rara esa planta muy rara la gente en TikTok. Eh, ¿Quieren verla? ¿Quieren ver la planta bailarina? Vamos a ponerla otra vez la gente de TikTok para que la vea la gente de aquí. Ay, cabrón. Aquí no me acomodo. Ahí está. ¿Sí ven? A ver si ven ahí. Vean la planta. Está normal y después va a empezar a bailar sola. Ahí estamos viendo cómo se mueve tan raro esa planta. Extrañísimo, ¿no? O sea, a mí me impacta porque hace mucho me mandaron un video donde se movían unas plantas, se movían solas y se movían de una forma muy extraña, o sea, no, no natural. Debo de buscar ese otro video que me pareció tan interesante que lo guardé y lo guardé tan bien que ya no sé dónde lo dejé. Vean cómo se mueve esa planta. ahí está el acercamiento y no no el hilo lo tendría que tener este en la punta para que se mueva así el hilo tendría que estar agarrado desde la punta de la planta de la hoja y entonces saben qué, que se rompería con esos movimientos dice eso se se, se logra fácilmente con una barredora de aire podría ser una barredora de aire pero vemos que alrededor hay muchas hojitas secas y no se mueven solamente se mueve la planta solita no se mueve nada de alrededor si fuera aire que le estuvieran impactando pues se movería alrededor las hojitas que hay tiradas ahí no es como el cactus bailarín está defendiendo la casa de los zombies Si sí es una sí está rara plantas contra zombies el mago que usa lentes usa hilos. Si tú sientes que te han roto la maceta. <risa> Hola, saludos. ¿Dónde está tu puntero? ¿Se ve primero cómo se mueve una hojita primero? Ajá, exacto. Abajo en el puntero se ve que se mueve una hojita. Sí, tienes razón. Sí, al principio se ve que se mueve una hojita. O sea, puede ser un video acelerado y editado para que se vea así. Acelerado y editado. Buena, buena esa observación, Anaela Price, ¿eh? Buena esa observación. Maquinista, mi hermano, acordeón, 20 pesotes. Gracias por apoyarnos en esta transmisión. Vamos a apoyar al buen con con Superchats, gente. Dice nuestro buen amigo Maquinista Acordeón. Gracias, Maquinista. Gracias a toda la gente en YouNow que me está apoyando como Heroin360 con 2,500 likes. Guadalupe PG con otros 2,500. Gracias, chicos. Gracias en verdad. Dax Salinas, gracias por estar aquí también. Anita Nava. Que siempre todas las noches está. Jonathan Sánchez también. Buenas noches, mi hermano Jonathan Sánchez. Curioso video. Dice voces fantasmales allá en TikTok. Sí está curiosín, ¿eh? Está curioso ese video. Yo creo que lo que pasó es que dijeron... Asmodeo, Belsubú, eh, Tetramagratón, eh, eh, Mamón, eh, Balag. Eh. Y, y yo creo que empezó a moverse. Por eso... Fue porque invocaron los nombres de los chamucos. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. O alguien que me ayude. A ese video de Omar Cruz. Le voy a extraer el audio. De cuando dice. Mamón, belcebú Y todo eso. Y se lo voy a poner a este de la planta. ¿No? Para que se vea como que está poseída. Y lo subo a TikTok. Hago un TikTok de eso. ¿Qué les parece? Qué gracioso anda soy, Ox, dice Razor. Yo siempre soy gracioso, solo que ante ustedes debo de comportarme. Mecatrón. <ríe> mecatrón, ¿qué es Mecatrón? Mecatrón. Guadalupe, Anita Nava, gracias, mañana se chambea. Un abrazo a Leslie, a face Salazar. Jaja, en nombre del Dios mamón, mueve las hojas, arbolito. Es que gritaron planta guanga. <ríe> planta guanga. ¡Planta <risa> ya, ya, ya, ya, te pases, Voy a hacer ese video ahorita. Bueno, termina la transmisión y lo subo a TikTok, ¿les parece? Vamos a ver qué tal queda ese video con el, con el audio y ponemos el de la planta. Estaría estaría bueno, ¿no? Que se poseyera la planta. Le voy poner planta poseída. Melisa no vino porque se fue con un robot. ¿Qué creen que hacerse? ayer sí vi la... La... El capítulo que nos dijo sobre... Que tuviera de compañero amoroso un robot. Sí lo vi. Y sigo insistiendo. Yo no... Yo no, yo no tendría un robot de compañía. Yo no sé por qué ella sí. Pero bueno, yo creo que ella está más avanzada ya. Es, es más moderna. Dicen que soy un desastre total. Que soy mala hierba. Dice Leslie. Metamorfosis poseída. Estaría bueno que mostrara la invocación de los demonios en el video de la planta. Sí, voy a, voy a hacer eso. Le voy a poner planta poseída. Eso es lo que voy a hacer. Se me olvidó ver lo del robot. Y lo voy a poner. Lo voy a poner en, en un corto de, de YouTube. Y lo voy a poner en, en un reel y en un TikTok. Vale, vamos a ver ya lo último para irnos porque yo con mi gripa no no estoy tranquilo. Vamos a ver este sticker que nos ha mandado. Hola amigo, creo que me menciones en un video. ¿Cuánto me cobras? Pues Pablo Emilio Escobar ahí te estoy mencionando. Pablo Emilio Escobar ya te mencioné. Un abrazo mi hermano. ¿O de a qué te refieres? Oxlack, buenos días. Esto, saludos, Oxlack. Oye, ¿no estás en YouNow? Sí, hoy estoy en YouNow. Este video no lo puedo... no lo puedo... uy, no lo puedo bajar. Saludos desde Venezuela. Gracias. Hola, me gusta tu contenido. Gracias a ti creo en fantasmas y en ovnis, pero no en los investigadores. Extraño a Melissa hoy, dice... Dice, Ox, oh, te quiero, te veo desde los 13. Ya no le temas tanta importancia. <risa> Extraño a Melissa hoy. A ver este, pero mira este. Vamos a ver. Uy, no lo baja, no lo descarga. ¿Por qué no lo descarga? Ah, ya lo bajó, ya lo descargó. Brenda nos mandó este video de una bruja, se supone. Dice, video completo donde una bruja cae volando en mi Instagram. <risa> o sea, gente, aprendan a escribir porque <risa> aprendan a escribir porque pues porque es feo poner, eh, que, que escriban de esa forma, dice o sea, no, no, no Brenda que me lo mandó sino quien hizo el TikTok, puso video completo video completo donde bruja cae volando en mi Instagram o sea, cayó volando en su Instagram este video no lo había visto, vamos a verlo Ver, dale, mira. mira, Una bruja, Mary. Ven, Ay, Dios mío. Adiós, no, pero yo que quiero saber qué dale. qué ya ¿Y cómo, ¿Cómo te, te se cayó? Te... Dígame. Oh, eh. Mira que bien. Miren, que para que usted vea que con Jehová nadie se ¿Cómo ve. ¿Cómo te se cayó? No, mm, Qué triste. Qué triste este video porque. Ah, no lo vieron, ¿verdad? Perdón, perdón, no se ve. Lo voy a a poner. Perdón. No vi que no lo veían. Ahí va. Mira, madre, madre. una bruja, Mary. Ven. Dios mío. No, pero lo quiero saber ¿y cómo te se cayó Dígame. Oh. Eh. Mira qué bien. Miren, para que mira, es una usted idea que con Jehová nadie se, ¿Cómo que se cayó? Ay, Dios mío, este me da mucha tristeza este video, porque lo que yo veo aquí es una pobre señora que está mal de sus facultades mentales. O, o tiene ya demencia senil, ya, ya está viejita. y esta gente al encontrarla fuera en la calle porque escucha que es la calle al encontrarla fuera en la calle en esas condiciones en lugar de ayudarla piensan que es una bruja eso es lo malo de estos estos programas o estos estas personas que lucran con lo paranormal de que influyen en la mente de estas personas bien ignorantes O sea, esta es una viejita con problemas mentales Incluso a lo mejor el disque demonio podría haber sido una persona con, con problemas mentales que estaba en estado de calle y estaba desnudo e incluso hasta estaba quemado, por eso se veía así. O esta mujer también, como la vemos, no es ninguna bruja. O sea, ¿por qué tendría que ser una bruja? Porque así no lo contaron en, las, en, los, en los programas de televisión, en las películas, en las caricaturas. Eso es lo que hace eso, esos shows paranormales. Eso es lo que hacen hacer más ignorantes a las personas. Pobrecita anciana, se ve que está mal las facultades mentales. Se le nota. Y luego la otra vieja babosa que está ahí parece como si fuera parte del narco que le dice. Con Jehová nadie se mete. Si es, si es. Eh, Creyente en Dios, si es creyente en Jehová, lo primero que debe hacer es ver por el bien de esa persona, no amenazarla con, con Jehová, no te metes, estás en territorio de Jehová, maldita bruja, hay que quemarla, no manchen, por eso, por eso es lo malo de tanto feiquero, <risa> dice a poco el Jehová es narco <risa> a poco Jehová es narco si tiene razón, se pone ignorancia de la gente que lo crea para su beneficio escuchen la, a esta señora que la está grabando la, la, la enfrenta con, con amenazas de no te metas en territorio de Jehová yo soy creyente de, de Jehová de Dios Es que hay tanta gente tan ignorante y tan que se deja manipular, en serio. Dice así: es, uno se ríe de las tonterías de los paranormales, pero terminan por afectar a terceros. Por cierto, la gente muy religiosa también es muy ignorante. Sí, sí. Eh, Jehová tiene la plaza en el cielo. Jehová tiene la plaza en el cielo. Es que somos así los dominicanos, decimos disparate. Busco otro video, Oxlack, terminemos con una sonrisa. Esto está grabado, pero Oxlack me responderá ¿Por qué use inteligencia artificial en sus videos grabados? Ok, no. Ajá. ¿Por qué es cultura general que la gente poca, poco agraciada es mala, mala? Es como que los queman lechuzas pensando que son brujas. Sí, exacto, ¿no? Es, ¿Qué onda con este video de TikTok? Y seguro Es, es muy popular, ¿no? No lo había visto y no me gustó, saludos anexo un abrazo, dice Oxlack, saludame antes de que termines ¿cómo podríamos ayudar a esa señora? primero habría que ver de dónde, los, dónde subieron el video, cuándo sucedió en dónde sucedió de cuándo es el video y saber qué, qué onda con esta persona, es que eso es lo malo eso es lo malo, de que se vuelve a mirar algo todos comentan, todos opinan y ya, a lo que sigue, las redes sociales son así tan rápido, consumen consumen a tal grado que lo extinguen le sacan todo el jugo y se van a lo que sigue y, y no se puede detener uno a decir, vamos a investigar de dónde salió este video a presentar quién es la señora a desmentir a los charlatanes y todo eso no dan oportunidad porque ya se viene otro tema, ya al día de mañana ya hay otro tema, ¿no? y así están tan, tan Tan devorador el, el internet, la gente consume al instante y suelta y deja y olvida. Y a lo que sigue. Entonces, pues es difícil para que uno pueda investigar y sacar la verdad y hacer justicia. Entonces, a lo mejor ese demonio del, del video de Omar, puede haber ser una persona que estuviera en, en estado de calle y que lo hayan grabado que sí sea real que no haya sido un actor y que termine subiéndose a YouTube a Internet como un demonio, ¿no? Porque al parecer el, el, este tipo de demonio que, que grabaron está todo desnudo, se le, se le nota todo, se le nota que está desnudo, incluso los pies. Entonces, o es un muy buen actor que, que se dejó pintar y todo y hizo ahí el, la actuación, o era una persona que en verdad estaba ahí y que está mal de sus facultades mentales y que vive ahí abajo de todo eso, como encerrado en ese lugar uh -huh. o no sé. Oxlack, investigador, en la Inquisición las quemaban y eso era la iglesia. Siempre odiaban todos a Hitler, pero en la iglesia que no mató a mucha gente. Bueno, con decirte que eh, se sabe que los papas han bendecido armas. Uh, que los padres han bendecido armas ¿no? incluso eh, Hitler era muy católico vamos a, a ver el que sigue dice perdón me llamo la atención de sus manitas Sí, es porque está viejita por eso sus manos se ve como pues calavéricas porque es muy viejita la está muy desnutrida Voy a investigar. O sea, no está mal que me lo hayas mandado, Brenda. No está mal que me lo hayas mandado. Está bien porque pues así conocemos los casos, ¿no? Sé que tú no lo hiciste en mala onda ni mucho menos, pero eh, si yo te agradezco porque no me hayas mandado. O sea, de ahí puedo hacer un, un videíto y diciendo pues que eso es mentira, que eso debe ser una mujer que está en, en mal estado y listo. No te sientas mal, no, no estoy... Diciéndote cosas malas a ti, Brenda. Te agradezco porque me hayas mandado este video y lo hayamos conocido. Porque mucha gente en TikTok lo vio y seguramente puso que sí le daba miedo a la bruja. Entonces aquí al menos podemos opinar y, y querer hacer algo distinto. Aquí nos mandó un video de un gatito ya, pues para distraernos, Brenda, y vamos a ver el video del gatito. Hey, uh, what you got there? Some kitty treat? Uh, wait a minute. Wait, wait, this tastes like some medicine. Uh! está bonito el gatito a mí me encantan, me encantan los animales me encantan vamos a ver esta última, dice amigo buenas noches, te mando un saludo desde la ciudad de Oaxaca y aquí mi familia sigue en tus videos en Youtube ayer por la noche acompañé a mi hermano a hacer unas tomas ya que él se dedica a la fotografía y saqué unas fotos con mi celular y mira lo que capturé estamos viendo aquí la fotografía de una chica me están tomando una foto en la calle y vemos a una silueta ahí fantasmal estar pasando del lado derecho. Están encerrado en un círculo rojo. Pues bueno, no hay, no hay mayor misterio en esta fotografía. Simplemente es porque tu teléfono no tiene la capacidad de capturar eh, fotogramas a alta velocidad. Y entonces como capta menos fotogramas, lo que hace es eso de... Eh, diluir la imagen y que se vea de ese tipo como borrosa además esto es porque baja la capacidad porque como es de noche no tienes mucha iluminación por lo tanto el teléfono le cuesta trabajo el enfocar y por eso hace esta doble no es doble exposición es más bien que los cuadros por segundo no le alcanzan al teléfono para poder tomar un una imagen en movimiento, eso siempre sucede cuando algo está en movimiento, siempre salen fotografías de este estilo, pero cuando hay movimiento, como vemos todos los demás elementos están quietos, salen bien, pero cualquier cosa que esté en movimiento va a salir de esa forma, desfasada, de, difuminada, entonces no hay misterio, solamente es la capacidad del teléfono que no puede capturar una, un objeto en movimiento, y más porque es de noche pero gracias, te, te agradecemos porque nos hayas mandado esta fotografía, mi hermano. Dice, que, que, ¿cómo se llama la chica de rojo? Pues gente, es hora de que nos vayamos. Gracias por eh, mandarme sus evidencias paranormales, por iniciar el tema, por preguntarme, como les repito, eh, Dice Alex, wow, te encuentro por acá, soy fan viejo de YouTube, saludos, mi hermano, pues bienvenido, estamos transmitiendo todas las noches aquí en TikTok, en YouNow, en Facebook, en YouTube también, les agradezco a toda la gente nueva que está llegando a TikTok, eh, voy a hacer, después voy a hacer unas transmisiones, yo creo que en la tarde, especialmente para TikTok y para YouNow, para que eh, sienta la gente que estoy más al pendiente de sus mensajes y tengamos una comunidad eh, más, más, más fuerte porque casi siempre estoy viendo hacia la cámara de Facebook y de YouTube y hasta la computadora y entonces parece que nunca les pongo atención acá, pero sí les pongo atención, pero voy a hacer una especial, yo creo que mañana hago una especial para TikTok en la tarde y para YouNow para comenzar a tener un acercamiento mejor eh, con, porque los hago desde el teléfono y ya la noche los hacemos los cuatro junto con Facebook y con YouTube les agradezco un montón que estén acá eh, gracias y les repito, no me crean nada a mí, es solo mi opinión, una opinión que viene desde la completa ignorancia, completa ignorancia de que yo no estuve con Omar, de que yo no fui a grabar ahí, no conozco el lugar, de que no, no sé si esté haciendo falsedades o no, de la completa ignorancia de cómo son los demonios, de cómo son los extraterrestres, de cómo son los fantasmas esta es mi opinión con base a mi experiencia, a mi conocimiento a lo que he leído y a lo que me han contado, ustedes tengan su propia eh, decisión sobre si lo que están viendo en esas exploraciones paranormales es real o es falso, creo que tenemos bastantes elementos para que uno pueda decidir y eh, pues que decidan como ustedes quieran y si quieren seguir, bien, si quieren seguir viendo esos, esos programas adelante si se quieren entretener adelante, no pasa nada, y yo les agradezco a la gente que viene, y me acompaña todas las noches también, para que vean el otro lado de la moneda, ¿sale? Los quiero mucho, gracias a todos, descansen, hasta mañana. Mañana yo creo que nos vemos, eh, en la tarde, gente de YouNow, a ver si amanezco mejor, ahorita voy a tomar unas medicinas, y ver si... Si resuelvo esto de mi gripa, pero afortunadamente pude estar con ustedes. Los quiero mucho, descansen. Bye, gente. Gracias, Heroin, Guadalupe PG, Anita Nava, Arles. Gracias, chicos. Gracias, los quiero. Bye. Y gracias a todos ustedes en Facebook y en YouTube. Hasta mañana. Mañana seguimos eh, con estos temitas. Ay, caray, ¿qué pasó? Ah, quité la cámara. Ahí está, quité la cámara. Bueno, bye, Evelyn, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Evelyn. Juan, Nexo, Arkadak, Leslie, Eric Star. Gracias a todos. A Franklin Franco, saludos a todos, descansen. Ahora sí, hasta mañana. Es, todo es falso, recuerda, dice Eric Star. Saludos.